Hola amigos de América Latina, les habla Víctor Damián Rosso, el fundador de la Logia Luciferina Semillas de Luz Universal. Las personas que no me han visto por los lo medios noticiosos en su país han tenido la oportunidad de ver mis publicaciones en las diferentes redes sociales. Si es primera vez que usted me está viendo, amigo, déjeme decirle que no es casualidad que usted esté viendo este video. No es azar del destino. Esto no es simplemente por curiosidad, por casualidad, que usted llegó a esta publicación. De pronto usted, amigo, está cansado o cansada de sufrir, están cansados de mendigar, están cansados de aguantar necesidades, de estar en la miseria, en la pobreza. El mundo cada día se pone más difícil, más caótico, se está cerrando el círculo y usted no se puede quedar por fuera del nuevo orden mundial. Ustedes ya se dan cuenta, ¿verdad?, de la situación por la que está atravesando el mundo. Una situación muy, dif muy difícil, muy compleja a raíz del COVID. Y el futuro no es nada promisorio, no es nada alentador para las personas que se encuentran en otras doctrinas, para las personas que se encuentran pidiéndole al Dios equivocado. Abran los ojos, abran los ojos. Ese Dios al que ustedes vienen adorando no es tan bueno como ustedes se lo enseñaron. Ese Dios al que ustedes vienen adorando. No es tan bondadoso como ustedes se lo enseñaron. Ese Dios al que ustedes vienen adorando es un Dios dictador, es un Dios mezquino, es un Dios castigador, que no tiene el más mínimo de compasión por el dolor ajeno. Es un Dios que se complace al ver cómo su pueblo se humilla, a ver cómo el pueblo, las naciones le ruegan a él. Y cuando los pueblos están abriendo los ojos les manda una represalia, o impide, o no impide que se salven de esa represalia, si es un castigo de la naturaleza, porque nosotros mismos nos hemos encargado de matar la naturaleza, de castigarla. Pero si él tiene tanto poder, ¿por qué no evita que eso pase, verdad? Si usted lleva pidiéndole a ese Dios y no lo ha escuchado. Nosotros vemos la vida de una manera completamente diferente, y la vivimos de una manera diferente todos los luciferinos alrededor del mundo. Usted puede ser el próximo en cambiar de vida, en cambiar de destino. Usted es el forjador de su propio destino. La suerte no existe. Existe el trabajo constante y las decisiones, y la decisión que usted puede tomar en este momento es hacer un pacto con mi señor Lucifer, acercarse a él. Todo sacrificio que usted haga vale la pena. Atrévete ya. Suscríbase a mi canal y dele me gusta y déjate sorprender